No puedo andar quejándome de pasarlo mal si luego no tengo huevos para actuar, me callo por ambos y que el tiempo decida, intento sanarme con rap y hecho sal en la herida, por comidas de tarro pongo excusas al curro, en ocasiones barro el interior de este burro, me doy cuenta de que queda algo sin pudrir y que trae escombros, hay puertas que no vi, pero qué más me da si se acaba el tiempo y solo le sumo segundos al minutero, podríamos comernos el mundo entero, pero el reloj de solo tiene cenizas dentro me digo a mí mismo que todo irá mejor pero me sobran las palabras y me falta el valor el día que me canse me iré para no volver y dejaré el mapa en casa firmado con un adiós a mi ángel le haré un águila de sangre la rima de los márgenes son lápidas o oh my garden siento que la literatura sirve de colirio y que con ella volveremos a ser niños tarde me encantaría poder decirte lo que quiero pero a quién voy a mentir si calzo el interior de negro no sé si es por el el odio o por la tinta pero es mejor dejarte de sentir y así es como lo prefiero, voy a practicar la jizca en el reino de mi cuaderno, a base de guerra santa, bases y letras voy a dejar tantas metas en el infierno que dormiré creyendo a ser bueno por pena, ellos viven a sorto en pasar una noche en vela mientras que yo ni lo consigo he decidido poner fin a aquellos derroches de berrinches sin baby sister cuando escribo ¿te crees único? ese es tu mayor error, todos somos dignos e digno de confianza, se nos llenan la boca con la crítica pero no aceptamos que otras personas equilibren la balanza, todos quieren tener la verdad absoluta y los pobres caen en el absoluto fracaso, quien no ha llorado nunca por un hijo puta, quien no ha rechazado nunca un abrazo, estoy mirando al cielo pero me ciego con el sol, si algún día me muero que sea fuera de control, tanto si arrugo el ceño como si sonrío es sin color, tengo dos hermanos pequeños y con eso lo tengo todo. guardo párrafos por miedo que no quiero ni Nivel. Quizás si lo supero, un enero lo grabaré Te juro que intento transformarme en algo mejor Me acerco a ello, pero el cambio es pura ficción Ojalá todo fuese como a mí me gustaría No tuve la suerte de ser parte de una novela de fantasía Te doy dos pistas, chirivirio, sangría Rap underground, estando bien arriba Tengo talk musical, hip hop, nada más Y justicia es que alguien viaje al más allá Descansen en paz o artistas ausentes Prefiero no vivir de esto si hay que pasar por lo que pasó, che Necesito a Scofield para escapar de ser como soy Querrán ver mi movie pagando menos de lo que doy Seré yo mismo si marcho con mi convoy Antes que adornando mi muñeca con un viseroy. No estoy enfermo, no me falta el dinero No estoy triste, nunca dormí en el suelo Estoy rodeado de gente, siempre lo tuve todo Pero jamás he aprendido a no sentirme solo Solo yo en mis dos cojones, celebro la muerte de Dios y las oraciones. No juego a que quiere, no me quiere con las flores. No hay primavera, solo invierno en mis estaciones. Ya en no, México moratones. Celebro que caiga el sol y acabe con todo. No juego a hacer la mierda que hacen esos clones. No aprenderé a no sentirme solo. Cuando hay alguien que te quiere voy Estaré contigo a solas Soledad me llama mientras que mi cama hurgo Ando perdido en la vida y voy navegando Ha llegado de tinta es la página que bebe a solas Soledad me llama mientras que mi cama hurgo Estaré contigo a solas Ando perdido en la vida y voy navegando